Constructora CERAMAC Diseño de vivienda de dos niveles Esta vivienda ya ha sido terminada Quieres saber cuáles son los ambientes Quédate hasta el final de este video En los ambientes del primer nivel Cuenta con Garage Antesala Sala, comedor, cocina, gradas tipo L que dirigen hacia el segundo nivel. Bajo las gradas está ubicado el sanitario de visitas, un dormitorio de visitas, Lavandería Patio de servicio Y jardín lateral para la iluminación y ventilación de la vivienda Continuamos con los ambientes del segundo nivel Al subir las gradas cuenta con un pequeño espacio libre para uso multifuncional Dormitorio 1 Dormitorio 2, un servicio sanitario general, la sala familiar, un pequeño espacio de bodega, el dormitorio principal que cuenta con closet. Servicio sanitario y un pequeño balcón en la parte frontal de la vivienda. Aquí les dejamos unas vistas de exteriores. Diseño, planificación y construcción. Constructora CERMAC te apoya con el financiamiento. Para más información, llamada al 7872-3977.